...se va a proceder a eh, clausurar los ingresos eh, no autorizados a la, a la mina... ...son socavones en realidad, construidos de forma ilegal... Eh, ...la empresa, se le ha pedido a la empresa OneUni... ...que eh, mejore sus mecanismos de control de personal... ...para evitar de que junto con el personal entren ladrones eh, a, a, al interior de la mina... Eh, y también se va a mejorar la seguridad perimetral, de, tanto del, del campamento como de la propia del propio cerro Pozoconi. Entonces este trabajo va a durar todavía eh, varios días más, eh, pero ya va a definir ya qué lugares y cuántos van a tener controles eh, en vía, no, es decir, tipo trancas. ¿Van ¿no? Sí, sí, eso va a ser permanente, pero todavía no está definido dónde y cuántos, lo va a hacer la, la empresa seguramente en los próximos días.